Uno de los principales objetivos de Ingram Micro es aportar eh, soluciones a su canal de distribución y con ello fomentar nuevos negocios. Con esta feria de Imagine eh, pretendemos pues, eh, ver de una manera práctica eh, cuáles son las soluciones que ofrecemos de dos mundos diferentes. Por un lado, todas las eh, imágenes digitales, todo el mundo de imagen digital y por otro lado todo lo que sería relacionado con identificación de datos y punto de venta. Lo, lo vamos a hacer de una manera muy práctica y aquí pues, se puede estar viendo pues, un supermercado, un gimnasio, un hotel, un hospital, donde eh, podemos ver de manera clara que ofrecen estas tecnologías a, al usuario final. Eh, también tendremos unos talleres prácticos donde se puede entrar mucho más en detalle en qué podemos estar ofreciendo al usuario final y por tanto un negocio incremental a todos nuestros distribuidores. La forma de hacer negocio dentro del canal de distribución está cambiando día a día y las herramientas de comercio electrónico son claves. Nosotros hemos reformado de manera completa nuestra web, haciéndola mucho más fácil, mucho más accesible y, en definitiva, más práctica para nuestros clientes. Las grandes diferencias son el motor de búsqueda. Tenemos unas búsquedas más claras, más efectivas, más intuitivas y, sobre todo, la forma con que puede estar navegando nuestro cliente dentro de la de la web. Con eso lo que pretendemos es hacerle más fácil el negocio y poderle estar atendiendo pues durante las 24 horas de día y los 7 días de la semana.